Are you ready? Come on Posición T Ok Ahora moveremos las distintas partes del cuerpo Y solo esas partes, ok? Left hand Mano Brazo izquierdo Right? Mano derecha Abajo Rodilla izquierda Derecha Flexiona las piernas. Cabeza inclinada. To the left. Izquierda. Gira la cabeza. Baja los brazos. Media vuelta. Trasera. Ok, look no at me. Date la vuelta. Vale, caderas. Brazo izquierdo. Abajo, arriba, mano abierta, estirada, cerrada, palma. Me cago en la madre que me parió quien me manda a mí de mí que la mano que la pierna. ¡Mierda, mierda, mierda! Bye bye, see you soon, mister, mister potato. Coja mi cuñado le voy a arreglar el cuerpo. Ay, guapa, bueno. Hola, ¿Ves? ¿Ves? me cago en la mano.